Hablamos con Alberto Mantí, responsable aquí de Selvo de todos, ¿eh? y que hemos hecho reportajes muy bonitos. Y un año más nos reunimos esperando al alcalde que va a venir también, se va a hacer entrega de estas entradas para los empadronados. Ese privilegio, tenemos los empadronados de aquí, ¿no? Buenas tardes, bueno pues efectivamente como comentas eh, hoy estamos eh, aquí reunidos para comunicar que, que, bueno, que Selvo Aventura abre sus puertas eh, mañana 17 de febrero y abrimos eh, con muchísima ilusión, con muchísimas ganas como todos los años, pero este año además con la novedad de, de bueno, una nueva incorporación que tenemos en la familia de Selvo un elefante macho que ha venido de las instalaciones del Zoo de Madrid ...y que bueno, viene a formar parte de la colección zoológica que tenemos en Aventura ...y a hacer compañía a las dos elefantas que tenemos desde hace muchos años... Timba y Yangoli, y bueno, la verdad es que muy contentos de esta nueva incorporación, eh, sobre todo porque, bueno, para nosotros, aparte de que hace compañía a las dos hembras, eh, bueno, pues es, supone un reto muy importante a nivel de manejo, a nivel de conservación. Y bueno, esperemos que vengan muchos visitantes a, a visitar a Selvo y a ver a Bogor, que es el nombre del nuevo elefante. ¿Qué más nacimiento ha habido aquí? En el... Bueno, nacimientos este año hemos tenido un grupo de suricatas que han venido también para, para hacer reproducción, hemos traído también un orix dama que es una especie muy curiosa que está en, extinta en libertad y que ya solo, está, solo se pueden encontrar en los parques. Eh, y bueno la verdad es que aparte del elefante las suricatas los orix eh, vamos a traer también un grupo de titis eh, al parque para también con intención de reproducir así que bueno con muchas novedades y con mucha ilusión bueno más novedades que yo he visto a la entrada yo pensando en que hay personas verdad que tienen poca movilidad y que bueno también quieren disfrutar de este parque tan bonito qué novedades Sí, bueno, este año, como los que conozcan ya Selvoaventura, saben que es un parque bastante grande, con espacios muy amplios y también unas cuestas que son importantes, ¿no? Entonces, este año hemos pensado en, eh, bueno, cuidar un poco sobre todo a esas personas que a lo mejor tienen movilidad un poco más reducida, ¿no? Entonces hemos puesto a disposición de los clientes unas motos eléctricas de alquiler para que puedan moverse por el parque con comodidad, sobre todo pensando un poco en las personas más mayores, para que puedan conocer todo el parque y disfrutando mucho de las grandes distancias que tiene este recinto. Bueno, se aproxima ya la Semana Blanca, también tan esperada, con el día de Andalucía, todo. ¿Qué nos podías contar respecto al parque? Si vaya a hacer promociones. Sí, este año, bueno, abrimos como casi todos los años, unos días antes de la Semana Blanca, precisamente porque es un puente muy importante para, bueno, para toda la comunidad de, de Andalucía, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues abrimos con mucha ilusión y, y ganar de que vengan muchos visitantes, aprovechando que son días festivos, para que los niños puedan venir eh, con sus familias a, a conocer el parque, ¿no? Entonces, bueno, el parque al final eh, creo que es, algo, es un parque muy peculiar, que seguimos contando con los alojamientos dentro del recinto que creo que es algo único prácticamente en toda la península ibérica y, y bueno ofrece la oportunidad a los visitantes de que de poder alojarse dentro de un, de un zoológico que es, que es algo como digo es completamente único ¿no? luego tenemos también nuestra actividad de aventura que siguen estando disponibles y por supuesto nuestra actividad estrella que es el safari serengeti eh, ...que bueno, eh, cualquier esteponero que haya venido a conocerlo... Eh, ...sabe que es algo realmente espectacular... Y, ...y la gente que no se ha desteponado... ...animo a que vengan a conocerlo... ...porque realmente es, es la actividad más bonita del parque... ...y consiste en un safari... Eh, ...dentro de, del parque, en la zona de la Reserva de los Lagos... Eh, ...rodeado de cebras, jirafas, hipopótamos, rinocerontes... ...y bueno, no voy a desvelar más cosas para que lo para que lo vengan y lo vean. También es un bungalow tan bonito... ...por cuántos bungalows hay por hoy... Sí, actualmente tenemos eh, tres poblados diferentes, uno es Masai, otro es Watu y otro es Zulu. Eh, en total tenemos un total de 26 eh, cabañas eh, con diferentes niveles de ocupación cada una de ellas. ¿no? Entonces tenemos Zulu que tiene una capacidad para hasta seis personas cada, cada cabaña, luego tenemos Masai que tiene una capacidad de dos personas y Watu que tiene una capacidad de eh, cuatro personas. ...así que bueno, eh, lo que comentaba antes, ¿no? ...que al final ofrece la oportunidad de, de que la gente venga... ...los visitantes vengan a, a alojarse dentro de un, de un parque... Y, ...y rodeado de naturaleza y de animales. Pues muchas gracias por atendernos, un año más... ...enhorabuena por vuestro trabajo, de todo el equipo... ...que está todo fenomenal, todo lo que es la vegetación... ...los animales, todo aquí está súper protegido... ...y súper bien, que come y se alimentan muy bien... ...con sus frutitas y todo lo que ellos tienen que comer. ¿eh? O sea que hay... Muchísimas gracias. y una vez más, como cada año, estamos en el establecimiento de turístico y de ocio más importante que tenemos en la ciudad, el Parque Selvo, Selvo Aventura. Eh, no se entiende Estepona sin Selvo, ni Selvo sin Estepona. De manera que esa comunión que tenemos de hace muchos años... ...pues la vamos a seguir eh, sacando adelante... ...me decía el, el director que está con nosotros... ...que el año 2022 fue un año muy importante... ...en volumen de afluencia... ...y que tienen toda la confianza que el 2023... ...puede ser un año récord... ...y estamos aquí aparte para ver las novedades que hay... ...dentro del parque, que siempre hay alguna sorpresa... ...como ahora nos contarán... ...para hacer el acto de entrega de las entradas... ...todos los vecinos de Estepona... ...que en este momento ya son 80.000... ...exactamente 80.016... ...pues todos tienen derecho a visitar el parque... ...de manera gratuita cada año... ...así que vamos a hacer la entrega formal... De estas, ...de estas entradas... ...que se podrán recoger en el nuevo ayuntamiento... ...dentro de unos días y mientras... ...en Blas Infante... ...y también en la tenencia de alcaldía de Cancelada". ...pero aparte de las personas que quieran recoger la entrada física... ...habrá un sistema telemático para facilitar la entrada al parque... ...que el director nos va a explicar ahora. Hoy hacemos acto de entrega de, de las invitaciones... Eh, ...fruto del acuerdo que tenemos con, con el Ayuntamiento de Estepona... ...y mediante el cual eh, todos los esteponeros y esteponeras... Que, ...que quieran y que lo deseen... ...pueden venir a visitar el parque de Selvoaventura... ...a lo largo de toda la temporada 2023... Eh, lo pueden hacer eh, recogiendo los códigos, de, los códigos eh, que pueden recoger en el ayuntamiento de Estepona y a través de esos, de esos códigos pueden descargarse su entrada completamente gratuita en, eh, en la web de, de Selva Aventura. Eh, es un poco fruto de, de la transformación digital que están sufriendo los, los parques de, de ocio y, y bueno, eh, a través de, de ese código eh, conseguimos esa transformación digital. ¿no? De que haya papel y al final esto es muchísimo más sostenible. Eh, también quería comunicar un poco el, eh, la nueva la novedad que tenemos para esta temporada que principalmente aparte de otras muchas eh, la que más orgulloso nos hace estar este año es la llegada de un elefante macho que ha venido desde el zoo de madrid y, y bueno que forma parte actualmente ya de las eh, de la colección zoológica de selva aventura eh, se llama bogor es un elefante macho de 10 años de edad unos 2.600 kilos y, y bueno está ahora en las instalaciones ya de selva aventura haciendo compañía a las dos elefantas que teníamos ya desde hace muchos años con nosotros aquí en, en Selu. Eh, esta es la novedad principal pero no la única tenemos otras muchas más novedades van a venir un grupo de suricatas ha venido también eh, orix que es una especie que está extinta en libertad y que ya solo se puede ver en, en este tipo de centros así que bueno estamos con, con muchísima ilusión eh, de inaugurar la temporada que la inauguramos mañana 17 de febrero y esperemos que que, ...que vengan muchísimos visitantes... ...tanto de Estepona como de, los, eh, de las áreas de alrededor de la zona. ¿Cuántos kilos come el elefante? Pues come día? muchísimo, come muchísimo... ...pero, pero bueno, todavía <risa> es, es controlable... ...es un adolescente y la verdad es que... ...le va a dar muchísimo juego a las dos hembras adultas... ...que, que bueno, que ya son, son mayorcitas. Me, me comentaba el director hace un momento... Uno de los atractivos que, que el parque tiene y mantiene son precisamente estas cabañas, una de las cuales estamos ahora mismo, y que se pueden alquilar, se pueden venir grupos de personas, alojarse un día, varios días, Correcto. no sé qué proyecto tenéis sobre esto. Bueno, pues eh, como comenta, eh, al final eh, somos un centro único, eh, creo que hay, no hay ningún otro centro en la península ibérica que ofrezca la posibilidad de alojarse dentro de un centro de, de animales. Y, ...y bueno, nosotros eh, tenemos esa, esa suerte y esa peculiaridad... ¿no? ...entonces eh, tenemos en el parque tres poblados diferentes... Este en el que estamos, que es Zulu, que tiene capacidad eh, para estas cabañas que son preciosas, que tienen eh, estas vistas espectaculares, jacuzzi, cocina y demás, y tiene capacidad para hasta seis personas. Luego tenemos eh, Masai, que son aquellas que están detrás mío, que también tiene unas vistas preciosas y tiene una capacidad para dos tres personas, para, para familias eh, más reducidas. Y por último tenemos las cabañas de Watu, que están en lo alto de la montaña, con unas vistas, y estas son impresionantes, las de arriba ya son impresionantes, increíbles porque se, da, se ve además el Peñón de Gibraltar y en un día despejado se puede llegar a ver hasta África. Y estas es Watu, el nombre es Watu y tienen capacidad entre dos y cuatro personas. Entonces, bueno, estas son un poco las, eh, los alojamientos que están disponibles dentro del parque, que aparte de estos alojamientos seguimos teniendo el resto de actividades propias del parque, como siempre, como el Safari Serengeti, que es eh, la actividad de estrella, las actividades de aventura, tirolina, etc. Así que animo a todo el mundo que venga a visitarnos para conocerlo.